UADC informa, calidad académica. Con una inversión por más de 9 millones de pesos, el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís y el rector Salvador Hernández Vélez inauguraron diversas obras en escuelas y facultades de la unidad Torreón. Los nuevos espacios fueron dos salones en la Escuela de Sistemas, un edificio de posgrado en la Facultad de Ciencias Biológicas y una terraza para la Facultad de Arquitectura. Con el objetivo de generar un espacio para observar las tendencias en materia de investigación, intervención y formación profesional de los trabajadores sociales, la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede del 47º Congreso Nacional y 30 Congreso Internacional de Instituciones Educativas de Trabajo Social, Retos y Perspectivas de los Modelos de Intervención del Trabajo Social en la Construcción de la Realidad Contemporánea, el cual fue inaugurado por el rector Salvador Hernández Vélez. Al evento asistieron participantes de más de 30 instituciones de educación superior de México y el extranjero. La primera imagen de un agujero negro en el corazón de una galaxia fue el título de la charla que ofreció el astrofísico Antonio Hernández Gómez, egresado de la máxima casa de estudios y uno de los científicos que participó en el proyecto que permitió la toma de la primera imagen de un agujero negro. A la comunidad de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas les compartió que existen dos tipos de agujeros negros, los estelares y los supermasivos que miden millones de veces la masa del Sol. Comentó que los métodos para estudiar los agujeros negros son el movimiento de las estrellas por medio del disco de acreación que emite radiación y el espectro electromagnético. Vinculación el Hospital Universitario de Saltillo invita a la población femenina en general a la campaña de valoración ginecológica gratuita. Se ofrecerá atención de calidad y se atenderán casos sobre diversos problemas ginecológicos como pérdida de orina, sangrados anormales, sensación de bulto en la vagina, dolor pélvico o relaciones sexuales dolorosas. Las interesadas en recibir atención médica deberán llamar al teléfono 411-3000, extensión 4005, para registrar su cita. Sustentabilidad el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, participó en el Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto Memorias de los Desiertos en su edición 2019 con la conferencia magistral Desierto Complejo. Durante la ponencia destacó que la UADC participa en los proyectos del Museo del Desierto y forma parte de su patronato. Recientemente se estableció una unidad de investigación en Cuatro Ciénegas y se iniciaron los trabajos para establecer una unidad similar en el municipio de Viesca.